Hola, soy Robert Dalí y quiero invitarte a que me escuches en la siguiente reflexión. En los cursos de adelgazar con la cabeza que hemos dado junto a Joana García los últimos cinco años y llevamos con mucho éxito de México hacia el mundo, nos enfocamos en que nuestros alumnos logren sus objetivos de ganar salud, adelgazar, liberarse de problemas como trabajos tóxicos, gente nociva, familiares peligrosos para su propia salud y de esta manera empoderarse en todos los aspectos de su vida he llegado a la conclusión que por lo general la gente tiene un pensamiento mágico sobre su capacidad para realizar las metas o sea les cuesta asumir la realidad por ejemplo dicen cosas como yo sé que si quiero cierro el pico y adelgazo y yo entre mí me pregunto por qué no lo has hecho Realmente adelgazar no es una cuestión física únicamente, hay que estar preparado mentalmente también. Las personas que me están escuchando y han hecho dieta alguna vez saben a qué me refiero. El solo hecho de que tu cerebro sepa que estás haciendo una dieta es un suplicio para tu mente. Empieza la ansiedad, te sientes de mal humor y puedes llegar a volverte una persona que no eres. ¿Esto por qué sucede? Se debe a varios factores el primero es que nuestro cuerpo es adicto a todo y tenemos que reconocerlo para lograr las metas de mejor manera por ejemplo si el cuerpo te pide café con leche a las 6 de la tarde todos los días quiere decir que eres adicto a la leche y al café aunque solo tomes un café con leche al día para la medicina china eres adicto cuando tienes que consumir un alimento todos los días porque tu cuerpo te lo pide no importa la cantidad del mismo por ejemplo Imagina a una persona que antes de dormir acostumbra a tomar una copita de vino todas las noches de lunes a lunes. Esa persona es posible que te diga así, yo sin mi copita de vino no puedo dormir bien. Esa persona no es borracha ya que nadie se emborracha con una copita de vino. Sin embargo es adicta ya que su cuerpo se lo pide y esa persona no puede dejar de tomar esa bebida porque ya tiene una necesidad fisiológica con ese alimento. La leche y los quesos suelen resultar de las comidas más adictivas que existen en el mundo ya que contiene un tipo de azúcar llamado lactosa que es altamente adictiva tal es así que algunos dealers de cocaína cortan la misma con lactosa para abaratar los costos y volverla más adictiva teniendo el conocimiento de que al cambiar de forma de comer ya sea una dieta o bien la forma que te enseño en el libro adelgazar con la cabeza los primeros tres días sentirás una fuerte abstinencia de lo que venías comiendo es algo completamente psicológico si superas esos tres días tu mente empezará a acostumbrarse a la alimentación sana si logras hacerlo por 40 días lo lograrás para siempre otra forma de entender el por qué, al hacer una dieta nos ponemos de mal humor te lo voy a explicar a través de la medicina china la medicina china se basa en el concepto del yin y el yang. Son dos energías que conviven en el universo y se encuentran en todo lo que nos rodea. En la tierra, en los animales, en las plantas, en la comida y en nosotros mismos. La energía yin es expansiva. Por ejemplo, la tierra gira en su propio eje y envía una energía hacia el universo. Esa energía es claramente expansiva. También la tierra posee otra energía que es contractiva, que es la gravedad ya que atrae todo hacia la Tierra, también la Tierra recibe la luz solar, que también la consideraremos energía contractiva. Todo lo que se acerca a la Tierra se considera más contractivo y lo que se aleja más expansivo. Por ejemplo, una persona alta la podemos considerar más yin, ya que su cuerpo está más expandido. Lo mismo sucede con una persona que es bajita, su energía es más yang, porque está más próxima a la Tierra. Pero todas las personas tienen yin y yang en su cuerpo, ya que son dos energías que deben convivir. En las personas suele haber una de estas dos energías más predominante. Los alimentos también tienen una energía. Por ejemplo, los alimentos como las papas que nacen en la tierra tienen una tendencia más yang, contractiva. Que por ejemplo, las manzanas que crecen en los árboles, que son más expansivas, son más yin. Los humanos tenemos un chakra llamado plexo solar y está a la altura de nuestro estómago. Para los orientales, este punto es donde se aloja nuestra alma y es la energía vital llamada Ki. Los alimentos como los chocolates, café, drogas, alcohol, azúcar, harinas, son muy yin. Una persona que consume demasiado de estos alimentos va a perder fuerza vital y se va a enfriar. Esto genera enfermedades graves como diabetes o enfermedades de los huesos o articulares. Su ki se va a expandir por todo su cuerpo generando debilidad. Ahora por lo general en las dietas te quitan estos alimentos y en cambio suelen llenarte de alimentos más chang, como lo son las proteínas de carnes, huevos, leches, quesos, la sal, la soya, generando que la energía de tu cuerpo se caliente. Tampoco es saludable comer demasiado de estos alimentos, ya que contraen tu energía vital y te vuelves una persona iracunda, con pocas pulgas, enojona y violenta, y aumenta tu posibilidad de tener una enfermedad como cáncer o bien alto colesterol. Tú te preguntarás ¿Qué es comer para adelgazar y no generar este malestar en mi cuerpo? Para que conozcas más del tema te invito a que leas el libro Adelgazar con la cabeza y que asistas al curso del mismo nombre, Adelgazar con la cabeza. Debajo de este video tienes el enlace con la información. Puedes tomarlo cómodamente desde tu hogar de forma online. Yo soy Robert Dalí y te mando un gran saludo. Hasta la próxima.